Hola, buenos días. Eh, estamos en Yo Sigo Publicando y hoy tenemos con nosotros a Wenceslao Arroyo que nos va a dar un curso sobre análisis de redes sociales con Bob Weir y Geffi. Wences, te damos la voz. Muchas gracias por participar en Yo Sigo Publicando. Gracias a ti, Dani. Bueno, perdón por el retraso este. Se ve que no puedo poner el PDF en pantalla completa. Voy a ver si ahora no hay problema para esto. A ver. Ahora debería volver a verse, ¿no? Perfecto, Juanza. Ya, ya vemos perfectamente tu pantalla. Perfecto, Muy bien. Es que he intentado quitar los marcos y me ha hecho el día. Venga, pues Bueno, sale. Pues entonces aquí os presento la, la presentación, como siempre, después voy a dar el enlace para que la descarguéis sin ningún problema. Después también os recuerdo lo de los datos porque ya con tantas respuestas en el chat se va a perder. Y bueno, empiezo pues como los otros tres años, este curso otra vez de análisis de redes aplicado a temas de, de redes sociales y como siempre, pues vamos a aprender un poquillo de lo que hemos visto en otros cursos, la, las carencias, lo que la gente más le ha interesado, porque la verdad es que cada año la gente me, me escribe más cuando saca el curso Dani, y hay bastante gente interesada en esta metodología y bueno, pues eso, que siempre recibo un poco de feedback y retroalimentación y lo voy mejorando el cursillo en función de las cosas que veis vosotros, que resulta más interesante. Entonces, pues como siempre, pues aquí la primera parte de los conceptos básicos, luego explicar bien qué es el análisis de redes porque de redes sociales, porque hay que diferenciarlo del análisis de redes normal y demás, y ver los conceptos fundamentales, después los indicadores de, de centralidad y la detección de comunidades, y ya pues por último los lo ejemplos y cómo se para los archivos y cómo lo usamos. De hecho, aquí en la preparación de archivos, os quiero recordar otra vez que necesitamos que instaleis Gephi y, y Beware. Eso ya lo hemos puesto en el grupo y demás. Si tenéis un problema, también hemos puesto varias soluciones que la gente ha estado proponiendo, que a algunos le una y a otros no. Y por eso lo tenéis bastante controlado el tema. Pero bueno, eso, y si queréis haciéndolo, si no lo tenéis ya hecho, y cuando lleguemos a esa parte, pues eso lo tenemos ya avanzado. Pues bueno. Antes de empezar con el éxito de redes sociales, hay primero que hablar de un concepto que explica el por qué esta metodología es bastante interesante para, para todos los ámbitos, no solo para uno concreto. Y es que antes de hablar de redes sociales tenemos que hablar de los sistemas complejos. Y es que todo cuanto está en nuestro alrededor se puede concebir como, como un sistema complejo. Porque de hecho los sistemas complejos se definen, aunque no hay una definición así bastante consensuada sobre lo que viene siendo un sistema complejo y tal, sí que hay varios aspectos clave que son importantes a destacar. Y lo primero que hay una gran cantidad de elementos. Después que todos estos elementos o actores, individuos, interactúan entre sí, que estas interacciones lo hacen de manera desordenada y que al mismo tiempo lo hacen con robustez y tienen memoria. ¿Esto qué es, qué es lo que viene a explicar? Pues, por ejemplo, un, desde un hormiguero hasta un sistema celular o una red de transporte, son elementos que están constituidos por una gran cantidad de individuos, todos se relacionan entre sí de manera un poco caótica, desordenada, y si alguno de ellos pues, por algo desaparece, se cae y tal, pues el sistema tiene esa memoria, esa capacidad de organizarse y reconstituirse y seguir funcionando. ¿Por qué es interesante todo el complejo? Porque, como ya he dicho, todo en nuestro entorno puede modelarse o entenderse como un sistema complejo. ¿Cuál es la gracia de los estado complejos? Pues que obtenemos, a través de análisis de redes, una metodología para mapear esos sistemas. Ya digo, desde un sistema financiero hasta un hormiguero o una red social como, como Twitter. Todo puede concebirse como, como un sistema complejo y analizarse, pues, gracias al análisis de redes. Ahora bien, dentro del análisis de redes hay que hacer una distinción. Y es que a menudo la gente suele confundir lo que es el análisis de redes y la teoría de grafos. Y son dos cosas muy distintas. Por un lado, el análisis de redes toda la metodología que nos permite modelar eh, ese sistema complejo, entender las conexiones que existen entre los individuos, cómo se forman comunidades y demás. Y la teoría de grafos es la estructura matemática que permite modelarlo: el cómo representa a una persona a través de un nodo, cómo enlaza nodos mediante aristas. Vamos, una forma de, de, la, de la matemática que subyace bajo, bajo esas redes. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos dos conceptos, porque son dos cosas muy distintas, pero que la gente suele utilizar los términos de manera completamente indistinta y no son lo mismo. Pues bien, el análisis de redes sociales es una parte del análisis de redes que, como ya podéis imaginar, pues está enfocado al análisis de las estructuras sociales. Esta estrategia pues, permite modelar desde relaciones sociales reales, por ejemplo la que tenemos nosotros en el grupo de Telegram, a relaciones ficticias como las que pueda haber en una novela o diferentes tipos de relaciones. No tiene por qué ser a lo mejor una interacción entre una persona que habla, sino a lo mejor un escalafón, un organigrama. También son relaciones sociales. Todo lo que sea una estructura que implique que hay individuos interactuando, de cualquier forma que se pueda ocurrir, se puede modelar con análisis de redes sociales. Pues aquí os dejo un ejemplo que el año pasado también puse, que es por ejemplo el mapa de relaciones que pueden sacarse de literatura, por ejemplo aquí el de Alicia en el País de la Maravilla, que podemos dibujar cada uno de los personajes como un nodo y establecer relaciones como entre ellos. Este sería otro ejemplo también, que es un, análisis de, un mapa de las relaciones que hay entre los, los diputados del Congreso, pero esta, esta creo que era la ligela, hace tres legislaturas. Ligelatu, o sea, que ya, ya ha pasado un tiempo, pero hace un año o dos. Y se ve eso, pues cómo podemos coger los individuos que están en el Congreso y a base de las relaciones que establecen en Twitter, de, eh, Pedro Sánchez sigue a Pablo Casado, Pablo Casado sigue a Rivera, pues establecemos unas relaciones y esta sería la, la red que hay. La gracia de esto es que puedes ver perfectamente cómo la gente se agrupa en torno a sus a su grupos y demás o cómo no lo hacen y relacionan con otros individuos. Pues bien, antes de seguir hablando de ejemplos y otras cosillas, pues voy a explicar un poco los conceptos básicos de, de esta análisis de redes, sobre todo del tema de, de la teoría de grafos, para poder modelar una, una red correctamente. Pues bien, la red está formada principalmente por dos cosas. Por los nodos, que son cada una de las bolitas, y por las aristas, que son las líneas, los enlaces que unen cada uno de los, de los nodos. Pues bien, en este ejemplo que he puesto aquí, tenemos cuatro nodos y solo dos aristas. A ver, se A ver, tenemos cuatro nodos y si alguno tiene el micro esquema, por favor que lo quite, que se está escuchando. Ver, gracias. Pues bueno, como venía explicando, en este, en esta red, que es una reformada por solo cuatro nodos, hay cuatro nodos que son cada una de las pelotitas y dos aristas. Pues bien, cada nodo puede tener una o más, más aristas conectándolo al resto de nodos. En este caso, por ejemplo, que el de abajo a la izquierda no tiene ninguna conexión con el resto y que los otros tres están conectados entre sí. Entonces tenemos que el nodo que hay aquí en medio tiene dos conexiones y esas dos conexiones se denomina grado. Entonces, este nodo tiene un grado 2. Y las aristas pueden tener también a su vez un peso, pueden estar ponderadas. En este caso no lo están, tienen un peso de 1. Sería algo así como si fuera una relación binaria, o la tienen o no la tienen. En relación con ello, hay que hacer también la distinción. Y son las redes dirigidas y las redes no dirigidas. Por un lado, la de la izquierda son redes dirigidas en las que las aristas tienen direccionalidad. Un nodo puede estar relacionado con otro, pero en una dirección. Por ejemplo, las relaciones de seguimiento de Twitter. Yo puedo estar siguiendo a una persona, pero esa persona no tiene por qué estar siguiendo a mí. Sin embargo, el de la derecha son las no dirigidas en las que las relaciones son recíprocas. Sería algo así como las relaciones de amistad de Facebook. Una persona es amiga de otra, en tanto que la otra también lo es. No es como Twitter, que yo puedo ser tu amigo, pero tú no. Pues esos son los dos tipos de redes, bueno, aparte de esta hay un montón más de, de redes y redes complejas y demás, pero las principales, las que nos vamos a enfocar sobre todo por los ejemplos que vamos a ver y la aplicación que tiene son estas dos, la dirigida y la no dirigida. Luego, como también he comentado antes, las aristas pueden tener peso, pueden estar ponderadas. Entonces, pues tenemos dos tipos de redes también. Una en las que las aristas, como aquí a la izquierda, no tienen ningún peso, por ejemplo, esa relación que he dicho de amistad, una persona puede ser amiga de otra pero no lo es cinco veces. O es amiga o no es amiga, pues así tenemos la, las relaciones sin peso, es simplemente binario, o lo es o no lo es. Mientras que la derecha es totalmente distinto, aquí sí podemos tener varias las relaciones, pueden tener un, un valor, un peso. Son por ejemplo la, los mensajes que una persona lanza en Twitter a otra. Puedo lanzarte un mensaje, o puedo lanzarte 100, o puedo lanzarte 500 mensajes. Entonces, pues, esa relación tiene un peso. Eso también, todas estas dos relaciones son indistintamente de si la, la red es dirigida o no. Puede ser dirigida con peso o, no ser dirigi o ser no dirigida con peso. Eso es indiferente. Luego, por otro lado, hay que hablar de, la, de, esa, de esos pesos, lo que nos está indicando. Por ejemplo, cuando comentado el ejemplo de la, la, eh, los mensajes que lanza una persona a otra, ese peso nos está indicando que una persona ha lanzado más mensajes o menos mensajes. Eh, lo que nos está indicando es que esa relación, cuanto más crece, mayores son los mensajes y mayor es la semejanza que hay entre esas dos cuentas. A priori, Pueden ser luego ya habrá que ver el mensaje que lanza y demás, pero cuanto más, más lo lanza en ese caso, más similitud hay. Pues bien. Aquí tenemos que tener muy claro que tenemos que distinguir entre el, que los pesos estén midiendo similaridad o distancia. Una cosa es que podáis darle, eh, lo que vamos a ver nosotros siempre en estos ejemplos, van a ser sobre todo relaciones de similaridad, cuanto mayor es el peso, mayor es la relación que mantienen esas dos personas. Por ejemplo, una, una de las cosas que yo trabajo mucho son las redes de, de cocitación. Pues cuando Dos artículos o dos revistas están cocitadas mucho a mayor cocitación mayor es la similaridad que tienen esas dos esos dos revistas esos dos papers etcétera sin embargo también puede ser interesante verlo desde el otro punto de vista que es que esa relación indique distancia por ejemplo un, en los ejemplos más claros son los de la, la red de transporte ahí lo que estamos viendo por ejemplo entre un aeropuerto y otro la relación que hay, el peso tiene la arista, es de distancia. Entonces, cuanta más distancia haya, mayor es la diferencia que hay entre esos dos nodos. Como ya digo, nosotros lo que vamos a trabajar sobre todo son con similidad. A mayor peso, mayor relación entre ellos. Y de hecho, Géfi lo que también entiende es eso. Que cuanto mayor el peso, eh, más la arista la va a poner así, más gruesa, porque indica que hay mayor relación. Pero si queremos trabajar con distancia, porque nuestro problema viene dado por esa por esa, ese tipo de problemas, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que cuando aplicamos algoritmos o hagamos poda y demás, pues los resultados van a ser muy diferentes. Pues bien, para explicar estos tres conceptos, he sacado una red, que es la de, de Harry Potter, de los, los hechizos que se lanzan los personajes en un capítulo del último libro, en uno o dos capítulos del último libro. Ahí tenéis la fuente, si queréis ver un poquito más, más de esa red. Y lo que vengo a explicaros con esta red, bueno, esta red puede ser, esta red en este caso es no dirigida, aunque también está dirigida, porque claro, los hechizos los lanzan de, de uno a otro, pero aquí lo que tenemos es una red en la que nos indica eh, cuáles personajes han estado enfrentándose entre sí. Pues bien, aquí hay tres conceptos que os voy a explicar. En primer lugar está el de la distancia, que a distancia lo que mide es el menor camino que hay entre, entre dos nodos. ¿Cuántos son lo, la, el mínimo de aristas por las que tienes que pasar para llegar de un nodo a otro? Por ejemplo, aquí, entre Tom Riddle y Ron Willy, podemos pasar directamente por Harry Potter, que hacerlo por Neville, Harry Potter, Craig y luego Ron Willy. Esa no sería una distancia, la distancia sería desde Tom Riddle, Harry Potter y Ron Willy, que es el camino más corto. Pues esa es la distancia. El camino es cualquier camino que se te ocurra, como lo que ya he dicho, el que pasa por Neville, Craig o tantas vueltas que quieras dar. Pues el camino es eso, la, la ruta que tú trazas entre los nodos y la distancia es la menor que hay entre, entre esos dos pares de nodos. Y luego está la eccentricidad. La eccentricidad lo que mide es la mayor distancia entre un nodo y todos los demás. Sería, por ejemplo, coger en este caso Harry Potter y decir, pues la distancia que tiene, la distancia del menor camino posible, entre Tom Riddle es de 1, entre Neville es de 1, entre Fana es de 1. Y ahora, pues de todo eso, cogernos la mayor que hay. Pues en este caso, si no me equivoco, la mayor sería... Bueno, habría varias mayores que serían, por ejemplo, la de Minerva, o la de Greyback, o, o Malfoy mismo. Pero... Sería eso, buscar la máxima, en este caso aquí hay varias que están fuera, que son por los que veis los nodos ahí desconectados, que con eso no me conectaría y no entraría en el juego. Pero que os quede de momento claro esos tres conceptos, que es el camino, que es la ruta que hay entre los nodos, la que se ocurra a vosotros, la distancia que es la menor entre dos pares de nodos y la excentricidad que sería de todas las distancias de un nodo con respecto al resto de la red, coger la mayor que puede ser una o pueden ser varias, como ya he explicado en el ejemplo. Y como estaba hablando también de, la, de los pequeños nodos que estaban un poco alejados del, del core de, del enfrentamiento, eh, tengo que hablar también de las componentes con eso. En una red, eh, como la que he explicado antes, pues puede haber un grupo principal y luego otros pequeños grupos que no están conectados con el principal. Pues bien, cada uno de esos grupos en los que los nodos están conectados entre sí es posible trazar un camino entre todos los nodos pues es una componente conexa y de todas esas componentes conexas aquí tenemos tres ¿ves? el del amarillo que son cuatro nodos que están conectados el azul que son tres nodos que están conectados y el rojo que son unos cuantos más que están conectados todos están conectados entre sí pero ninguno con el resto de las componentes pues eso es lo que una componente conexa un conjunto de nodos que es posible trazar un camino entre ellos pero que no están conectados al resto. Y de todas esas componentes conexas, eh, lo que quiero destacar es la componente principal, que es la, el conjunto de nodos, la componente conexa, que tiene mayor tamaño. En este caso, la componente principal claramente es la roja, porque esta, la amarilla tiene cuatro, la azul tiene tres, y la roja pues, tiene, uno, dos, tres, uno, tres, tiene un montón más. Luego... Hay que hablar también de dos conceptos importantes que son la, eh, la red de mundo pequeño y la ley de, de potencia. La red de mundo pequeño, estos dos conceptos son dos bastante importantes que suelen verse en el análisis de redes sociales, por cómo suele la gente interactuar y cómo están formadas las estructuras sociales, ya digo, de manera general. En las redes sociales, pues lo primero que suele ver mucho es la red de mundo pequeño, que lo que nos viene a explicar es algo así como la teoría de los 6 grados de, de Kevin Bacon, de cómo un nodo está conectado a cualquier otro nodo de la red en unos pequeños pasos. Para se ve muy claro, si coges un nodo que esté en la parte de fuera del circulito, puedes conectarlo al del otro extremo, pasando pues, simplemente por los del centro. Pues, Alguien se ha dejado un micro abierto. ¿Sabéis quién lo ha dejado? Ahora, A ver, podéis bajar el micro aquí, que se me ha olvidado. ¿Qué ruido? Bueno, pues ya se dará cuenta. Pues bueno, como decía, la red de mundo pequeño, eso es como la teoría de 6 grados de Kevin Bacon. Implica que de una persona a otra, pues solo existen unos pequeños actores para, para llegar a ellos. De hecho, Facebook hace unos años publicó un estudio en el que, con todos los datos que tienen a mano, pues vieron cuáles son los de verdad los pasos que hay entre una persona y cualquier otra persona del mundo. Y no eran los seis que famosamente se dicen de, de, esta, de esta teoría, sino que eran muchos menos, eran alrededor de tres. Entonces, pues eso, cada persona está conectada en Facebook a cualquier otra persona del mundo con solo tres personas. Otro de los fenómenos que también está relacionado con este y que son muy muy comunes en, en las redes sociales, son las redes libres de escala. El, una, esto es muy similar a la, la de, al principio de Pareto, 80, 20, 20, 80. Lo que viene a explicar son que son, en las redes hay una gran cantidad de nodos que tienen muy pocas conexiones, pero al contrario, hay muy pocos nodos que tienen muchísimas conexiones. En este caso, veis por ejemplo, que hay dos nodos en el centro que tienen un montón de conexiones entre sí, pero que los de afuera tienen poquitas conexiones con los poquitas conexiones en general que están conectados solo con los del centro. Esos nodos que acaparan todas la, las conexiones se suelen denominar hubs. Y es bastante también, frecuente que tenga eso pues, no como el principio Pareto, sino incluso mucho más acentuado. Aquí no sería un 80 A lo mejor puedes encontrarte un. 595, 5 Cinco nodos acumulan el 95% de todas las conexiones de la red fácilmente. Y por otro lado, hay otro concepto que también quiero aclarar un poco, que es el de la poda de red. A menudo voy a encontrar redes pues, muy densas, como la que tenéis aquí en el centro, que está con las reacciones azules, en las que hay una gran cantidad de nodos y así a priori pues vosotros difícilmente vais a poder sacar algo en claro de, de esa red. ¿Cómo lo podemos hacer? O aplicamos algún algoritmo de poda o simplemente nos dedicamos a filtrar por el número de conexiones que establecen o unos indicadores que ahora os voy a enseñar. Y al final pues vamos podando, recortando por la red por una y por otro, hasta que tenemos un, una estructura que es mucho más, más legible y seguramente podamos sacar algo en claro. Pues bien. Ahora voy a explicaros los indicadores. De forma general hay que hacer una distinción y están los indicadores de centralidad, de los indicadores locales y los indicadores globales. Los globales son los que se refieren al conjunto de, de la red y los locales son los que se refieren a cada uno de los individuos, a cada uno de los nodos. Pues bien, como indicadores globales de la red tenemos el diámetro, el radio, la densidad, el grado medio y la media de camino más corto. Volviendo al ejemplo otra vez de la red que he puesto antes de Harry Potter, pues el diámetro mide eh, de todas las eccentricidades de, de, de los nodos. Como ya he explicado, la eccentricidad es el máximo camino que hay, la, la máxima distancia de un nodo con respecto a todo lo de la red, pues te da la máxima eccentricidad de todos esos nodos. Pues en este caso la mayor es 4. El radio, que al contrario, que nos da la menor eccentricidad, que en este caso sería 1 la densidad que mide cómo están desconectados los, los nodos de la red. Si tuviéramos una red completa, pues sería eh, de un 0,5 en la red dirigida y de 1 en la no dirigida o, a, o no, al, al revés. Y en este caso, pues como podéis ver, no están todos los nodos muy conectados entre sí, por lo que el nivel de conexión es de 0,1, de 0, lo que nos indica que hay eso, muy poco nivel de conexión entre, entre los nodos entre sí. Luego, tenemos el grado medio, que lo que mide es el promedio de todos los grados de los nodos. Cogería, por ejemplo, Hermión, que tiene un grado 5, Harry Potter tiene un grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como yo digo, los grados lo que miden son las relaciones que mantienen. Y lo que haría sería un promedio con esos grados. En este caso, el promedio es de 1,19, o sea que de media los, los nodos están conectados, pues... Por eso, a 1,19 eh, otros nodos más. Y luego el camino más corto, lo que mire es, son hace un promedio de las distancias. Coge todos los nodos, ve las distancias que tienen con respecto al resto de nodos de la red y hace un promedio. En este caso, pues de 2,2. 2. Luego están los indicadores locales, que son los que afectan a los nodos. Aquí nos dice pues, cada nodo cuál es el más importante en base a distintas distinta medidas. En este caso he cogido las cuatro más populares, que están la de centralidad del grado, intermediación, cercanía y la centralidad del vector propio. La centralidad del grado, pues como ya imaginé, pues lo que mide es eso. Coge todos los nodos, le calcula el grado y ve cuáles son los que tienen mayor grado. Pues a mayor grado mayor son más relevantes y a menor grado, pues menos relevantes. En este caso tengo que aclarar que aquí ha habido una errata. La... La línea esta que hay, de la leyenda es justamente al revés. Cuanto más amarillo, más importante. Y cuanto más azul, menos importante. Ahora lo actualizo en la que os voy a mandar. Pero eso, aquí pongo por ejemplo en la, en la A, que es lo que está midiendo es la centralidad del grado, que el, los nodos que están aquí en el centro son los más importantes en base a eso, al grado. Cuanto más relaciones, más importante. Y cuanto menos relaciones, menos importante. Luego está la intermediación que estos conceptos los voy a explicar un más detalle, pero la intermediación lo que mide es cuántas veces el nodo actúa como puente de la distancia de todos los nodos de la red. Es decir, si calculamos la distancia y un nodo figura dentro de toda de una gran cantidad de distancias de caminos más, más cortos entre dos nodos, pues esos son los nodos con más intermediación, los nodos que actúan entre como puentes de, de la red. Aquí podéis ver que en el B... Que es el que mide la intermediación, el nodo con mayor intermediación no coincide con el de mayor grado en de la red. Están viendo cosas distintas. Luego, la cercanía lo que mide es cómo está conectado ese, ese nodo al, al resto. ¿Cuántos pasos tendría que dar para llegar a cualquier otro nodo de la red? Es la distancia que tiene con respecto al resto. Pues aquí nuevamente vemos que hay una serie de nodos que están con muchísima cercanía y precisamente están como en la periferia, aquí en los contornos de, de la red. Y luego, por último, que son la, la medida más importante, a, la que más se suele ver, es la central vector propio, que lo que hace es un poco evolucionar la medida del grado, porque el grado, mientras que mide la, las relaciones, pero las mide a lo bruto, en plan, si uno tiene una relación, tiene un grado 1 y otro tiene grado 100 pues el de 100 es el más importante y el de 1 no. Pero este lo que mide es la calidad de esas relaciones. Si la relación que tiene esa persona, aunque sea una, es muy importante y mientras que la otra persona que tiene 100 relaciones son bastante pobres e insignificantes, pues le va a dar más importancia al que tiene su relación. Bien, como digo, estos son cuatro puntos importantes. Vamos a verlo ahora un poquito en profundidad para que no nos perdamos y también haciendo una distinción importante, y es que en las redes hay que sabes si estamos con una red dirigida o no dirigida, ya que los, estos indicadores cambian por completo en una y otra. Por un lado, otra vez con el ejemplo de, de Harry Potter, en la de, tenemos la, las dos redes, una dirigida y otra no dirigida, y podemos ver cómo cambia la, medali, la medida del grado eh, en esta red en función de, de si es dirigida o no. Eh, la red de la izquierda, la que es dirigida, Podemos distinguir, aparte del grado, que son el número total de relaciones que establece un, un nodo, el grado de entrada y el de salida, al ser dirigida. Si tenemos relaciones entrantes, pues el grado de entrada y las relaciones salientes, pues son el grado de salida. En este caso muy bien con el ejemplo de Hermión, que Hermión, por ejemplo, tiene un grado de entrada 2, que es, por ejemplo, Harry Potter y Craig, que le lanzan dos hechizos, el de Harry Potter lo he visto y no es, no es, no es que haya ningún error de que se, que se cabren ni se, se peren es que es un hechizo distinto y tal, pero que, que eso que a mí me llamó la atención cuando vi que, que se lanzaban hechizos entre los amigos, pero eran eran por otra cosa. Y bueno, eso pues vemos como Harry Potter lanza uno, Craig le lanza otro, pues tiene un grado de entrada a dos. Y luego el grado de salida es al revés, son los hechizos que ella lanza. Pues en este caso lanza cuatro a Goyle, a Greyback a Malfoy y a, a Grave. De hecho, aquí esto es interesante, entre Hermión y Craig hay, un grado, hay una relación recíproca. Ella le lanza un hechizo y a él le devuelve otro. Por eso, cuando nosotros medimos el grado en esta red, en la dirigida, Hermión tiene en realidad 6 de grado, porque este, el de Hermión y Craig, es doble. Es uno de entrada y otro de salida. Sin embargo, si lo vemos en la red no dirigida, lo que tenemos es que el grado ya no es 6, es 5, porque ese entre Hermione y Cray se ha fusionado. Ya no distingue entre entrada y salida, sino que los dos han tenido un enfrentamiento, eh, eso es una relación y punto. Entonces, pues, contabiliza las cinco relaciones y le da grado 5. Pues esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, porque no es lo mismo estar midiendo el grado en una red dirigida y en una no dirigida precisamente por esto mismo. Y luego, pues, los grados, pues, en función de lo que queráis medir, os va a dar problemas o van a salir cosas un poco extrañas si no sabéis bien eh, a qué os estáis enfrentando. Luego, en cuanto al de intermediación, aquí se puede ver muy claramente eh, que serían nodos con muchísima intermediación y nodos con poca intermediación. Nuevamente, distinguiendo las redes dirigidas y las no dirigidas. Aquí a la izquierda pues, tenemos una red dirigida, a la derecha no dirigida. Y vemos que los nodos amarillos son estos dos que están en ambas redes, en el medio, conectando los dos, los dos conjuntos de, de nodos. Si estos dos nodos no existieran, sería imposible, o esta relación más bien, no existiera, sería imposible que los nodos de la izquierda llegaran a la derecha y los de la derecha a la izquierda. Por eso, estos dos son los que actúan como puente y los que tienen mayor intermediación. Luego, pues como explico antes, pues en función de si la red dirigida o no, pues ya podéis ver cómo el resto de nodos también alteran un poco la intermediación, porque en este caso, si hay un nodo que por ejemplo solo tiene eh, grado de entrada, solo tiene relaciones entrantes, no tiene salientes, pues está dificultando mucho que puedas trazar un camino que... Que pase por ahí, porque si solo recibe relaciones, pues se quedaría estancado. Entonces, los nodos interesantes son los que lanzan y reciben. Sin embargo, en la de la derecha, en la que la red no es dirigida, tú puedes establecer un camino pasando por los nodos como te dé la gana, porque como no tienes una dirección, pues puedes establecer la ruta que, que mejor te convenga. Luego, está el tema de la, de la cercanía. Nuevamente, pues lo he puesto igual que antes. Quiero distinguir entre los nodos que tienen la red dirigidas y las no dirigidas, porque nuevamente la, la estructura cambia por completo. Podéis ver perfectamente cómo en una red en los nodos con mayor cercanía son unos y en otras son otros completamente distintos. Nuevamente por lo mismo, porque no es lo mismo que tenga una red en la que tengas que seguir un camino más o menos marcado por la direccionalidad, porque si tú, no puedes, tú llegas a un nodo y de ahí estás conectado a otros cinco más, pero las relaciones son entrantes y no puedes saltar a ellos, pues no puedes establecer los mismos caminos, la misma cercanía Sin embargo, en la otra tú puedes establecer el camino que te dé la gana. Como no hay direccionalidad, te da igual saltar de, de un nodo a cualquiera de los que esté conectado, porque no te lo está impidiendo esa, esa dirección. Y luego, por último, las centenar de vector propio. Aquí es lo que ya estaba comentando antes. Os he puesto el ejemplo de la derecha, que eh, está midiendo los grados de, de entrada y podéis ver cómo hay un nodo en el centro, el que está en amarillo, el que le están apuntando un montón de nodos alrededor suya. Sin embargo, este a su vez apunta a un nodo que es el que está en verde y lo que nos está indicando eso, que el amarillo es el que tiene mayor grado de entrada y el verde pues tiene un grado de entrada medio y los otros moraditos pues, tienen poco, no tienen ningún grado de entrada eh, medio. Ahora bien, con la central del vector propio, aquí lo que nos está indicando es que en verdad el más importante, el que tiene mayor centralidad del vector propio, es el que está afuera, el, el que está mirando el, el, el verde. Esto lo que viene a explicar es que hay un nodo que tiene un montón de, de relaciones que, que, lo, que, está, que van a apuntar hacia él. Todas ellas son en principio insignificantes porque como ya veis son nodos que no tienen... Ningún, ninguna otra relación. Simplemente a un nodo con una única relación hacia ese nodo. Que bien pueden tratarse, por ejemplo, de, de bots. podían ser un montón de bots o, o cualquier persona así que no tenga ningún calado que están apuntando hacia ese, hacia ese nodo. Le otorgan cierto valor porque, evidentemente, al ser una gran cantidad de relaciones y apuntar hacia él, pues le están dando un peso. Pero, sin embargo, como este a su vez está mirando a otro, la relación, el verdadero peso, recae sobre este último. Sería algo así como si, por ejemplo, eh, tener en Twitter un montón de, de seguidores que son, que son vuestros vuestro amigos de la infancia, vuestros compañeros de trabajo, personas que no tienen eh, cuentas así destacadas de influencer y demás, pero, sin embargo, eh, pues tenéis, imaginaros, pues cientos de personas que os están siguiendo, que son pues, vuestros amiguillos, vuestros compañeros de trabajo y demás, y sin embargo, tenemos otra cuenta en la que esa persona solo tiene cinco relaciones de cinco personas que están siguiendo, pero esas cinco personas son cuentas verificadas, por ejemplo, algún deportista importante, un político, un periodista, etcétera, Pues personas de mucho calado, personas que tienen detrás pues, otras grandes comunidades. Pues, evidentemente, ¿cuáles son las personas más importantes? Al que le siguen los 100 amiguillos que tienen cuentas bastante enorme lucha, o el que siguen las cinco cuentas con mayor impacto en Twitter. Pues la, cuenta, la respuesta está clara. Evidentemente, si te siguen esas cinco cuentas, ¿será por algo? ¿Será que tiene algún tipo de, de relevancia? Ahí entonces lo que están midiendo a eso. No la cantidad en bruto de personas que le están siguiendo, sino la calidad de esas cuentas. Y eso lo hace a través de, de ese proceso, un proceso iterativo en el que va viendo quiénes siguen a quién. Y al final pues llega a esa conclusión de que la cuenta importante no es la que tiene mayor relaciones, sino la que tiene relaciones de mayor importancia. Luego hay una parte muy importante en la análisis de redes, que es el tema de la detección de comunidades. Hay diferentes algoritmos que miden esa, esa, esa permiten detectar las comunidades y el, al fin y al cabo lo que suele hacerse es medirse con la modalidad Q. Esta es una función que lo que mide es cómo están las cuentas conectadas eh, entre sí y nos da un valor de la, los nodos conectados entre sí, y lo que nos da es un, un valor entre 0 y 1. Lo que heurísticamente se considera bueno es cuando esa, ese valor Q supera o llega al 0,3. Entonces, lo que nos está indicando es que lo, las comunidades que ha detectado ese algoritmo, pues están bien formadas. es decir los nodos de una comunidad están muy intraconectados entre sí, pero están muy poco interconectados con el resto de nodos de otras comunidades, que sería el ejemplo que he puesto aquí con los nodos en azul y rojo. Hay un montón de, de nodos en, en azul que están completamente conectados entre ellos y un montón de nodos en rojo completamente conectados entre ellos, pero entre ambos grupos, Solo hay un, un enlace. Entonces, por pues eso hay una altísima intraconexión entre los nodos de cada comunidad y una baja interconexión entre ellos. Cuanto mayor es esa relación, pues más aproxima a uno y cuanto menos se da, si por ejemplo hubiera un montón de, de, de nodos de un grupo y de otro que estuvieran conectados entre sí, pues eso bajaría. Luego, pues. Hay un montonazo de, de algoritmos, de métodos para hacer ese de comunidades y lo que están buscando que es todos ellos es maximizar esa modularidad. Lo que hacen es van asignando a los nodos en distintas comunidades, obtienen el grado de modularidad Q y vuelven a probar otra vez hasta que al final obtienen el mayor grado de modularidad Q y al que te devuelve. Los métodos que vamos a ver sobre todo nosotros ahora con Gephi y Bob Viewer son el método de Louvain y el de Leiden. El delay es de una mejora del de anterior que simplemente lo perfecciona un poco, pero vamos, que, ojo, lo solicito como para que recomiende usarlo. Luego también hay otro, otras formas de detectar de las comunidades, pero que tampoco vamos a entrar mucho en detalle con ellos, que sería, por ejemplo, con una, una forma jerárquica de top-down o. Vamos, aquí hay una gran cantidad que también ahora vamos a ver, pero que lo que quiero que veáis son estos dos, con el de Lubain y el de Leiden, que son los que vamos a emplear ahora. Y bueno, antes de empezar la parte práctica, que es la que vamos a aterrizar un poco los conceptos estos y verlo con más calma, os voy a poner un ejemplo porque lo que sí he visto es que muchos de vosotros me habéis durante, desde que anunciamos el curso Incluso también después, cuando otro año lo he celebrado, para preguntarme un poco por la aplicación de, este, de esta metodología a vuestro campo. Pues os voy a poner aquí unos simples ejemplos de publicaciones que han salido o artículos interesantes aplicando esta análisis de redes para que veáis que podéis verlo eh, aplicado a cualquier campo. Y posiblemente si vosotros tenéis ese, ese interés, que veis que, podeis, que podéis aplicar esta, esta metodología a vuestro campo, pues seguramente... Lo podéis hacer sin ningún problema. Esta es una red de concurrencia de, de actores en textos. Como ya he dicho, no tienen por qué ser los, los actores de una red personas reales. Tienen, pueden ser preso, perfectamente personajes ficticios de una novela. En este caso, las, diferentes, las cuatro novelas, los nodos, lo que viene a representar son cada uno de los, de los actores que aparecen en, en la novela. Y las relaciones que lo unen son las veces que esas personas pues mantienen relaciones entre sí, que aparecen juntas en el texto o intercambian algún diálogo. Luego está las redes de migraciones, que también son bastante, bastante dadas a este tipo de análisis, que podemos ver pues, cómo las personas migran de un país a otro y, y puedes controlar eso, esos flujos y ver pues, dónde, dónde están moviendo la, las personas principalmente. Esto también se puede hacer con, con Gephi, con unos plugins que ahora explicaré un poco. Luego, en temas de redes sociales, hay una gran cantidad de aplicación. Aquí está, por ejemplo, eh, que es una red de, de contagio de pensamiento político que se estudió con las elecciones políticas de, del 2016 en Estados Unidos. Que Ya si os, os metí un poco de literatura, pues vaya a ver que análisis de redes y temas políticos es, vamos, para para parar un, un tren lo que, lo que pueda haber. En cada elección es que vayan a encontrar de cada país, van a salir tres o cuatro artículos, viendo cómo se, eh, se difuminan la, las relaciones, se contagia a la gente ese pensamiento político, porque en este caso lo que se veía era, por ejemplo, eso, cómo desde un bando, de los, de los dos bandos, se lanza un mensaje, y ese mensaje va pasando de persona a persona, pues, captándolo hacia ese pensamiento político, Luego también es cómo se difunden lo, los mensajes a, en, en Twitter. Como por ejemplo, esta era una red de fake news, que lo que se ve es cómo sueltan de repente una, una fake news, también era en relación con las elecciones de 2016, y cómo fácilmente en Twitter esa noticia completamente falsa se empieza a pasar de un lado a, a otro. Luego también se pueden ver... También en relación con las redes sociales, pues, cómo se producen las discusiones, en, por ejemplo, en los posts de Meneame o las redes de cocitación, que son los que nosotros trabajamos, eh, con Dani y yo, en, con análisis de redes. De ver con las redes, pues, cómo las revistas o los artículos científicos están cocitando, por ejemplo, en Wikipedia, Twitter, etcétera. Pues bien. Ahora voy a pasar a la preparación de archivos. Antes de ello, voy a explicaros que aparte de Gephi y Bobbiewer, que son los dos que vamos a utilizar, hay una gran cantidad de herramientas. Yo he trabajado con la mayoría de estas y las que estoy utilizando ahora últimamente mucho y recomiendo utilizarlas, si sabéis sobre todo un poquillo de programación, son las del medio, las de los paquetes de programación. En concreto, la de GraphTool y iGraph son herramientas que funcionan muy bien y como sepáis, sacarle un sepáis manejar un poquito Python, R y demás, pues la curva de aprendizaje no es la misma que voy a tener, por ejemplo, con Gephi o WebViewer, pero sí que a la larga os va a ser de bastante utilidad. En mi caso, por ejemplo, cosas que en Gephi tardo a lo mejor eh, un rato importante en obtenerlas, con iGraph o con GraphTool tengo ya preparadas varias funciones, que es simplemente darle a, a Enter, y me obtiene la red o los datos que, que, que quiero de la red en un, en un momento. Pues bien, de forma general, para preparar los archivos de la red hay diferentes formas de hacerlo. La forma más básica que en casi todos los programas vayas a verlo sin ningún problema son estas que voy a aplicar ahora. Por un lado está el archivo de aristas, que es el que siempre va a ser un requisito obligatorio, y los campos obligatorios dentro de este archivo de aristas son el de origen, el de origen y el de destino, el source y el target. Luego, aparte, pues, podéis meterle, por ejemplo, otros campos como el de los del peso o el tipo, que indica si es una, una relación dirigida o no dirigida a la que hay entre esos dos nodos. Pues aquí he puesto un ejemplo de un flujo de información que hay en Twitter, que hay cuatro cuentas de Twitter que se intercambian mensajes entre sí. Pues veis cómo la cuenta 1 lanza un mensaje a la 2, la cuenta 4 lanza. Dos mensajes a la 1 y la cuenta 1 lanza tres mensajes a la 3. Pues, ¿cómo construiría yo eso con un archivo de aristas? Pues, de esa forma tan sencilla, cogería, por ejemplo, en un Excel y cojo una columna que es el origen, otra que es el destino, ya luego si quiero la de los pesos y el tipo, y pongo, pues, de la cuenta 1, que se llama 1, a la cuenta 2, hay una relación y tiene un peso de 1. De la 1 a la 3 hay otra relación y tiene un peso de 3. Y de la 4 a la 1 hay otra relación y tiene un peso de 2. Solo con ese, ese archivo, un archivo de texto normal, que estuviera separado por comas, tabuladores o lo que fuese y simplemente le indicásemos esas cuatro filas, pues tendríamos ya un archivo que podríamos perfectamente cargarlo en Gephi. Luego ya en función de cada uno del problema que tengáis, pues esa conversión porque esto es muda andar por casa, el de hacerlo así manualmente en un Excel, pues, será más complejo o menos complejo. En nuestro caso, por ejemplo, lo que siempre solemos trabajar es con R o con Python, descargamos porque manejamos archivos que tienen lo mejor un millón de, de enlaces, ¿no? a redes que tienen un millón de enlaces, perdón. Entonces, pues, claro, no ponernos con un archivo de Excel a hacer eh, relación por relación. Tenemos diferentes archivos, pues, nos cogemos con Python y con R, lo trabajamos un poquito y al final lo que obtenemos es eso, es un archivo de aristas en los que, tenemos claramente el origen, el destino y el peso. Pues bien, como digo, solo con ese archivo ya podríamos cargar, eh, cargarlo en GEFI sin ningún problema. Pero aparte de ese, podemos nosotros tener un archivo de nodos y complementar, complementar un poco esa información. En este caso, por ejemplo, tenemos cada uno de, los, uno de, los, de las filas del archivo de nodos, eh, una de las cuentas. Tenemos entonces cuatro filas, una por cada una de las cuentas. Y el ID indica esa relación, eh, indica el, el, el ID de la, de la relación, que sería estos que tenemos aquí puestos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Identifica de quién parte ese, ese enlace. El label lo que le indicaría es el nombre de la cuenta y luego, aparte, de manera complementaria, pues podemos tener tantas columnas como queramos. Yo en este caso, por ejemplo, he puesto que tenemos identificada el número de tweets que realiza la cuenta e incluso la ubicación de la cuenta. Ya eso, pues, cada uno puede meter los datos que considera oportuno. Y la gracia de eso es que luego, cuando va a dibujarlo en la red, pues, no tiene, tiene información complementaria que te puede servir, por ejemplo, pues, para colorear los nodos de una forma u otra o darle un tamaño u otro en función de información complementaria. Pues, bien. En este ejemplo, la red que obtendría con, con Gefi sería esa. Tendríamos la cuenta 1 que lanza dos, dos mensajes, uno a la cuenta 3, otro a la cuenta 2. El de la cuenta 3 es más grande que el de la cuenta 2, como ya hemos visto, porque el de la 1 a la 2 hay un mensaje, de la 1 a la 3 hay 3. Y luego la cuenta 4 que lanza dos mensajes a la cuenta 1. Luego ya pues, como ya he explicado, pues si tenemos los datos complementarios de tweets y ubicación o lo que queramos, pues podemos decirle, quiero que me ponga los nodos con el tamaño de acuerdo al número de tweets que tiene esa cuenta, o que me los colores por las ubicaciones o, o lo que queramos nosotros. Pues bien, con esto lo que termino es la parte de la, de la introducción. Os he dejado así unos conceptos un poco un poquillo rápido, pero ahora con Gefi vamos a ir paso a paso explicando cómo está bien formado el archivo y vamos a aterrizar un poco todos todo esos conceptos para que os sea mucho más claro y no, y no caótico. La presentación, ahora os la voy a poner en el, en el chat y en el grupo, que la vaya a tener aquí, que está en el enlace por si quería apuntarlo. Y vamos a proceder a la descarga de los datos, que los voy a pasar ahora y ver los ejemplos, con, todos estos conceptos y demás con Getty y con PopViewer directamente. Así que voy a pasar aquí por el chat los lo archivos no no por el chat para que no suban lo, no suba mucho el mensaje este que os he pasado entrada aquí en el, en el enlace descargar el archivo y en lo que lo vais descargando o voy a abrir que y demás y lo preparo Sí, sí, descarga solo ese archivo zip que vienen tres archivos dentro. Y si podéis evitar de escribir, salvo que tengáis alguna duda durante un rato para que no se suba mucho el enlace y la gente pueda, pueda verlo sin problema. Hay tres archivos, dos son de, de Batman y otro es de, de Scopus. Y descargándolo... Vamos a trabajar primero con, con Gefi, por si queréis también ir, ir abriéndolo. Y como ya digo, como esta primera parte era un poco introductoria, que es necesario que al menos suenen los conceptos, ha ido un poquillo rápido, porque ya veis la introducción que ha sido casi una hora. Y ahora sí vamos a ver de manera un poco pausada pues, cada uno de esos conceptos y cómo se cargan. Bueno. Os voy a mostrar el archivo de la arista. Para que veáis un poco. A ver. Vale, veis el archivo que he compartido, ¿no? Perfecto, pues entonces lo que voy a explicar, este es el archivo de aristas, que como veis es un archivo CSV, que simplemente lo que nos está indicando es que es un archivo de texto que están separados cada uno de los campos pues, por punto y coma, puede ser por punto y coma, puede ser por coma, por tabuladores algún tipo de, de carácter delimitador y tenemos, pues eso, en el de primer lugar, la fila 1, está la cabecera, que está el source, el target, el type y el, y el white, el peso. Pues, entonces, pues cada una de las filas lo que nos está indicando es eso, que hay, por ejemplo, la 2. Desde el nodo 1 al nodo 2 hay una relación que es no dirigida y que tiene un peso 2, que del nodo 2, al nodo 4 hay una relación que también es no dirigida y que tiene un peso 2. Y así, pues, todo el archivo, cada una de las instancias, es una relación y nos indica eso desde el nodo que parte hasta el nodo que llega, si es dirigida o no, y el peso que tiene. Luego, estaría también el archivo de los... El, de los nodos, que lo voy a poner aquí también en pantalla para que lo veáis un poco, que es exactamente igual que lo que he explicado yo antes. Eh, hay dos campos obligatorios, que es el ID, que dice el, el, el identificador único de ese nodo, en este caso el 1, es, por ejemplo, y el label que es el nombre en este caso, pues tenemos aquí que se ve claro el 7, por ejemplo, el nodo 7 es el joker. Luego Batman es el nodo número 20. El número 21 es el nodo eh, eh, Brookway, Wayne, porque en este caso la red está separada, están separados los dos. Y como podéis ver, pues entonces tenemos eso. Sabemos que con la arista, que el nodo 1 y el nodo 2 tienen una relación. ¿Quiénes son esos dos que tienen una relación? Pues estos dos. Y ahora, pues ya que habéis visto un poco el archivo, vamos a cargarlo en Gephi para que lo veáis claramente como sería. Entonces, abrí Gephi, voy a ponerlo aquí en pantalla. Hay diferentes for formatos que va a dejar cargar Gephi, aparte de los CSV, CSV y demás, pero como lo más sencillo y lo que os va a ser mucho más fácil para que podáis vosotros crear vuestras propias redes, ¿sale? son esos dos, o lo he dejado en esos dos formatos y me he centrado sobre todo en ellos dos. ¿Veis la pantalla ahora mismo de, de Gefi? Perfecto. Pues entonces, para cargar el archivo en Gefi, tenéis que ir a archivo. Bueno, yo lo tengo puesto en inglés, creo que está también en español. Le dais a abrir. Y en abrir, pues tenéis simplemente que ir a vuestra unidad donde tengáis... El, lo archivo Yo en este caso me lo he puesto en descargas Aquí, el archivo Sí, el archivo Y tenéis que marcar el de la arista Y el de los nodos Los marquéis los dos Le dais a control, mantenía apretado control Y pulsáis los dos una de los que los dos seleccionados. Los dos es importante que los vaya a la vez, si no, después vais a tener que hacer lo, la carga otra vez. Le dais a abrir y va a decir primero que va a importar la hoja de la arista que aquí la veis, tal como he enseñado. Pues no hay ningún problema. Le siguiente, os va a reconocer automáticamente cuáles son las columnas. Nuevamente, no hay ningún problema. Y luego dice el archivo de los nodos. Pues igual, os reconoce todo. Si por algo no reconociera los diferentes archivos, pues aquí podéis jugar un poco con los valores para que los cargues. Pero en este caso lo, lo reconoce perfectamente. Le decís siguiente, finalizar. Y aquí aparece un pequeño informe en el que os dice cómo va a cargarse todo. Si no ha habido ningún problema, no va a encontrar ningún error ya veis que os reconoce que el tipo de ¿sí, sí? parece que, que hay algún problema que no se, no están viendo nada ah, vale, vale, vale vale claro, vale. como son dos ventanas diferentes sí. la de vale, vale. y la de vale. carga Ventana. venga, pues sobre eso, vale. Gracias. vale, vale, le es por avisar eh... Bueno, esto es que no se va a ver, pero si os vais arriba, cuando abrís eh, Gephi, si os vais arriba a la izquierda, os va a venir en archivo o file la opción de abrir. Le dais y ahora os voy a enseñar yo lo que estoy viendo en este caso. A ver si me deja... Vale, me saldría esta ventana que es para cargar los dos archivos. En este caso le dais al a, de los aristas y al de los nodos. Lo marcáis con, si mantenéis prestado control, os va a dejar cargarlo sin ningún problema. Cargamos los dos y le damos a Open. Ahora os va a salir una ventana que os voy a cambiar ahora también para que la veáis. A ver, sí, está. Os va a salir una ventana tal cual así. Y aquí lo que va a decir es que comprobéis que los archivos que está cargando de los nodos de la arista son los que tiene que, que cargar. Y la vais a ir comprobando que efectivamente está todo bien. Y la vais siguiente sin ningún problema. Ese era el de, lo, el de la arista. Este es el de los nodos. Todo está perfecto. Y al final del todo, os va a salir. Esta ventana. A ver, aquí. Esta. Os saldrá esta ventana. Que lo que os va a decir es que no hay ningún, ningún problema cuando carga los datos. Os va a hacer un pequeño resumen diciendo que el tipo de grafo es no dirigido. Que en este caso es no dirigido, efectivamente. El número de, de grafos, que esto es un, una cosa que le preste mucha atención porque como hemos cargado archivos, lo identifica como dos grafos. Y los nodos y la lista. Pues aquí lo importante es que marquéis esta opción. La de unir en el mismo espacio de trabajo. La que está aquí en medio, ¿la veis? Tenéis que darle esa opción. Y le decís que ok. Y una vez lo hace, ahora ya sí, voy a volver a la ventana de Griffith normal. Una vez lo hace, os devolverá algo así. El orden que tiene es aleatorio, no va a devolver exactamente el mismo que el mío. o sale algo así, ¿no? Perfecto. Pues entonces, os voy a explicar un poco la interfaz de Gephi, cómo funciona. No va a salir exactamente la interfaz, igual que la, que la vuestra. Porque lo, yo tengo, lo tengo configurado de una forma, eso ya cada uno pues, a su gusto irá modificando. Y bueno, os explico un poco la interfaz. Aquí a la izquierda, empezar por, bueno, por la, mejor por la derecha, que es más claro, a la derecha tenemos la, una ventana aquí, la del contexto esta, que te dice el número de nodos y las aristas que hay. Te hace un pequeño resumen de cuál es la red y que la red no es dirigida. Abajo tenéis una, un conjunto de filtros que eso después veremos un poco cómo funciona y demás no le prestimos mucha atención ahora y aquí hay una pequeña ventanita, una pequeña pestaña que pone estadísticas si le dais, os va a dejar un montón de estadísticas para calcular sobre la red que son las que os he comentado antes del grado, intermediación y demás, y después veremos cómo se aplica cada una de ellas, y a la derecha lo que tenemos es toda la parte de más visual de la red colorear los nodos la apariencia, colorear los nodos, eh, darle un tamaño, ponerle la, el texto de un color u otro. Y abajo, el de la distribución, pues sirve para la red eh, ordenarla de una forma u otra. Así que primero vamos a explicar, vamos a ver un poco esta red, cuál es la estructura que tiene y la vamos a organizar un poco. Pues bien, lo primero vamos a ver cuántas componentes con esas tiene, porque como veis, la red está así un poco desordenada y no se distingue bien, pues, si hay diferentes grupos o no. Pues, en la parte de estadística, que está a la derecha de la pantalla, aquí a la derecha, le dais, a ver, que es un poco, aquí, a los componentes, a parte de los componentes, le pincháis en run, y os va a decir que si la red dirigida o no dirigida por defecto va a marcar, no, y de hecho no va a dejar la dirigida porque ya ahí destaque de la red de ese, de ese tipo, le decís que ok, se ejecuta y os va a devolver cuántas componentes con esas tiene la red. Como veis, pues en este caso son seis. Pues ya sabemos que la red no tiene una única componente, sino que hay varios componentes ahí en la red. Os repito por si alguno se ha perdido. En la parte de la derecha de estadística, le tenéis que dar a la parte de componentes... Es que no, me, no sé si me, el ratón no se ve, ¿no? Tenéis que darle aquí a parte de los componentes con esa. Vale, vale. Entonces voy explicándolo un poco mejor para que lo vayáis siguiendo de la mejor forma. En estadística, ¿ves cómo cambia la pestaña? En estadística... Pues de la primera parte de la red general, una de las últimas opciones son las componentes con esas Pues le dais a run, os saldrá una ventana que os dirá que si la red es dirigida o no dirigida y te viene marcado por defecto o no dirigida, le decís que ok. Y os devolverá un pequeño informe en el que os dice que el número de conexiones de componentes con esas es 6. sale vale pues entonces ya que sabemos que en la red hay diferentes diferentes componentes lo que vamos a ver es eh, primero organizarla un poco para identificar esas componentes y luego ya vemos pues eh, las diferentes relaciones que establecemos y como lo, los tamaños los colores y cuáles son los nodos principales y demás pues para hacer eso, para distribuirlo mejor, nos vamos ahora a la parte de la derecha, en distribución, a la izquierda abajo, hay una pestañita que tiene diferentes opciones y la vais a dar al for al lato. Le dais a run, por defecto como vienen las opciones, nos vamos a entrar en detalles de cuáles son, como digo, es. Eh, a la izquierda del todo está la parte de la apariencia y debajo está la parte de la, de la distribución de, de los nodos. bueno Le dais a la pestañita que viene ahí la distribución, que aparece un montón de, de métodos de distribución de nodos, y le dais al foral las dos. Le dais a ejecutar, a run, y como veis hay un montón de nodos que se han esparcido, que son los que no están conectados a la componente principal, las componentes con esas que están ahí cada una lo suyo, y para traerla un poco más al centro y verlo mejor, dentro de los dentro de los parámetros que tiene ese algoritmo de distribución del foral 2, le vais a dar aquí a gravedad. No sé si estáis viendo cómo lo, lo marco. Le voy a subir la gravedad. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Como veis, pues ya están los nodos acercándose un poquito más. Vale. Ya si queréis podéis darle, vamos a ponerle mejor 15. Ponemos en 15. Y como veis están todos muy apelotonados. ¿Cómo podemos separarlos un poco y verlos de mejor forma? Le damos aquí al prevenir el subalapamiento y se nos han separado los nodos. Ya si queréis podéis pues darle a parar para que deje de ejecutarse que si no se vuelve loco el algoritmo. Y esta sería en principio la, la red. Como podéis ver, pues estas son las seis componentes. Están la principal del centro y luego hay cinco alrededor que son todas ellas de, de dos nodos. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es que yo en este caso lo que quiero es quedarme solo con, con la componente principal. No quiero que los nodos que están ahí a los, a los lados, a lo loco, pues me estorben. ¿Cómo lo hago? Pues a la derecha, donde estaban las estadísticas que vimos antes, están haciendo los filtros. ¿Veis que lo estoy dando? Pues le dais a los filtros y una de las una de, la, de los directorios pone topología. Por pues en topología pincháis y en la componente gigante la de dos veces. O si queréis lo podéis arrastrar directamente abajo, como os sea más cómodo. Una vez lo tenéis abajo, os ponéis encima de componente gigante y le dais a filtrar. Y como veis, pues acaban de desaparecer los nodos que estaban alrededor, os repito, a la derecha, donde está la parte de estadística y filtros, le estoy dando muchas veces para que veáis donde estoy, como no sale el ratón, en la parte de los filtros os vais a la parte que pone topología, pincháis y le dais dos veces a componente gigante. Cuando leéis dos veces, se os pasará aquí abajo. Pues, una vez lo tenéis debajo, le dais simplemente a una de ellas y a filtrar, que es el botón que está aquí debajo. Una vez lo tenéis filtrado, ya se ha quedado la red, que si de hecho miráis arriba a la derecha en la parte del contexto... Vaya a ver que os dice cuáles son los porcentajes de nodos que haremos visibles y el de arista respecto a la red completa. Pues bien, ahora, siguiente paso. Queremos ver cuáles son cada uno de los, de los nodos. ¿Quién es cada uno? Bueno, no lo he explicado, la recta que estamos cargando es de la película del Caballero Oscuro, de, de Batman, que son las veces que aparecen los personajes eh, en pantalla juntos. Entonces, pues quiero saber cuáles son cada uno de los nodos. ¿Cómo lo identifico por nombre? pues abajo a la derecha abajo del todo vaya a ver que hay un montón de opciones que aparece una bombilla una cámara de fotos una T etcétera pues tenéis que darle a la parte de la T vais dónde estoy dándole Pues le dais a la T y aparecerán los tamaños abajo del todo está abajo o aparecen las letras súper gigantes cómo podemos decirle que las tenga más, pe más pequeñas los tamaños de letra pues os le decía aquí directamente le pincháis en donde pone Arial y le dais el tamaño o en la línea esta el botoncito este lo movéis y las cambia de tamaño. Pues bien, así tenemos un poco los actores identificados. Ahora vamos a decirle que nos ponga, que nos detecte las comunidades. Bueno, primero vamos a hacer una cosa. En la parte de la distribución, donde antes hemos dicho que nos distribuyera los nodos, vamos a decirle que nos los esparza un poco más, que nos ponga la red un poco más expandida para poder identificarnos más porque si no, ahora mismo eso es un mejunje que no se distingue a nadie. Aquí, a la izquierda otra vez, le tenéis que decir en expansión, que es la segunda opción. Repito, aquí en expansión. Y lo ejecutáis varias veces. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo la red un poco más amplia. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las comunidades y cuáles son los principales personajes de, de esta red. Pues, nos vamos a la parte de la derecha, a la estadística, y lo primero de todo en modularidad, que está arriba de los componentes con eso, pincháis en modularidad, y os va a salir una ventana en modularidad que os va a marcar por defecto a... Que lo, eh, lo hace de manera aleatoria y que utiliza peso. Y que la resolución es 1. Pues sin ningún problema, le decís que es perfecto, que OK. No se está viendo en pantalla. ¿no? Expansión está a la izquierda. Y ahora estamos con la modularidad, que os repito la modularidad como es. En la estadística, en esta parte de la derecha. En modularidad. Pincháis en run y le decís que ok. Y os va a salir un informe que os dice que ha detectado como unas cinco comunidades con un valor de modalidad de 0,323. En mi caso, a lo mejor os varía en el vuestro. De hecho, ya os saldrá a la derecha en modularidad que hay un valor de 0,323. ¿Lo tenéis? Claro, a algunos dará 0,3 largo y otros 0,3 bajo, porque es una medida que la toma de forma un poco random. Entonces, no lo... Vale, con de 0,3, lo que viene a este largo del 3 ya da, da un poco igual. Pues bien, ahora vamos a decirle, como lo que sí habrá salido es que se darán unas 4, 5, 6 comunidades. Vamos a decirle que nos ponga los colores en función de, esa, de esas comunidades. Para hacer eso tenemos que irnos a la parte de la izquierda, a Apariencia. ¿Veis dónde estoy? En Apariencia. Vale, tenéis que dar a Nodos. Y en los botones que hay a la derecha que aparece una paleta de colores. Pincháis en Color. ¿Veis? Aquí está Color, aquí está Tamaño. Pincháis en Color, que es la paleta de colores. Y le decís que en partición, y en partición seleccionáis Modularity Class. Os saldrán cinco colores, le decís que lo aplique. Y no habrás dibujado la red en base a las comunidades que ha detectado el algoritmo de detección de comunidades. Si queréis cambiar uno de los colores, simplemente le pincháis y os dejará seleccionar otro. Yo en este caso voy a cambiar un poco el verde para que no haya tanto verde. Con el oscuro. Vale, pues entonces tendríamos la red coloreada de acuerdo con, lo, con la modularidad que, de la modularidad con las comunidades que hemos detectado. Ya lo que le vamos a decirle es que nos identifique cuáles son los nodos más importantes y les demos un tamaño de acuerdo a ese, a, a ese valor. Pues, a la derecha otra vez, en estadística, tenéis arriba del todo el grado medio, que si le dais a RAM... Os va a calcular el grado medio de la red y os va a decir cuáles son los, en cada nodo, el grado que tiene. Lo ejecutáis y luego, para que os calcule eh, otra media de centralidad, le dais abajo, un poquito donde está el grado medio, en diámetro de la red, le dais a RAN y os va a salir una ventana que os va a decir si que va a calcular el grado de intermediación, el de cercanía y el de centricidad si queréis podéis decirle en una pestaña que os saldrá que normalice entre 1 y 0, da igual que lo marque yo no, le decís que ok. Y os devolverá otra vez un informe que os dice que el diámetro es 5, que el radio es 3, que el la distancia media es de 2,5, etc. Hasta ahí lo tenéis. Vale, pues bueno. ya tendríamos el grado medio, los valores de intermediación, de cercanía y nos queda la centralidad del vector propio. La centralidad del vector propio está abajo del todo, que pone HBENTO CENTRALITY. No me deja señalar. Le dais a RUN, o tirado nuevamente, que es no dirigida, que va a hacer 100 iteraciones. Perfecto, que tire para adelante. Y ya con eso tendríamos calculadas las diferentes medidas de centralidad. Ahora, ¿qué podemos hacer con ellas? Pues en la parte de apariencia, a la derecha de todo, donde hemos puesto los colores de la red, en vez de pinchar en la paleta, pinchamos en el tamaño. Y le decimos que el ranking. Y en el ranking, pues simplemente nos... Tenemos aquí las diferentes medidas que hemos ido calculando. Está el grado, la intermediación, la cercanía, la centricidad, la excentricidad del vector propio. Pues pinchamos una de ellas, por ejemplo, el grado. Le decimos que tenga el tamaño mínimo 5 y el mayor 50 y que lo aplique. Y de esa forma lo está dibujando cada uno de los nodos de la red de acuerdo al, al grado. Como veréis, pues sale los, los personajes principales, sale Joker, Gordon. Ahora, que queremos hacerlo, por ejemplo, con otra medida, con la de centrar el vector propio, pues le haréis al leage painter centrality aquí y que lo aplique. Y como podéis ver, pues la distribución, el tamaño ya no tiene nada que ver. Con la intermediación, pues igual, betweenness lo aplicáis otro otra lectura diferente y el closeness que es la cercanía lo aplicáis y otra historia también eso ya pues a función de a gusto de cada uno pues podéis darle el tamaño en función de lo que más parece interesante en este caso voy a dejarlo en el grado porque aquí la intermediación la ciencia de vectores propios no tiene mucho sentido porque estamos trabajando con una red no dirigida y en este caso, aunque lo hace también el eh, centro propios, la gracia está cuando es una red dirigida, porque aquí no distingue mucho entre quién se relaciona con quién. Entonces, lo dejamos en el grado, que nos aplique el tamaño en base a eso, y ya podemos ver pues, eso cómo está la red colorada, de acuerdo a las comunidades. Hay cinco comunidades, los tamaños que son los personajes que más se relacionan en, en la película, como es lógico, pues están los, los protagonistas, se os ponen encima de ellos, os va a decir pues cuáles son las relaciones que tienen esos personajes. ¿Veis? Por ejemplo aquí Wayne y Batman no están no tienen ninguna relación entre ellos dos, porque no aparecen en ninguna escena los dos personajes, porque son el mismo, junto en pantalla. Pero si podemos ver, por ejemplo, cómo Batman se relaciona con otros personajes, cómo Joker se relaciona con otros y la comunidad de, de, de otros personajes que, que están alrededor suya, etcétera Pues bien, esas son lo, las partes principales de, de este análisis de, de redes que he hecho en GIF. Y luego pues tenéis un montón de opciones. Podéis, por ejemplo, en vez de darle el tamaño de acuerdo a los indicadores de utilidad, darle un color de acuerdo a ese indicador. Por ejemplo, le dais otra vez a colores, aquí, a color. Y en vez de decirle la partición y modularidad, le decimos ranking. Y en ranking, pues le decimos el grado. Aplicamos. Y está dibujando de eh, verde clarito, blanco, a verde oscuro, los nodos que tienen más, más grado. Pues evidentemente, en este caso, como el tamaño también está de por del grado, pues los nodos más grandes son los más oscuros y los más claritos pues son los, los más chicos. Esto, como ya digo, pues en función de lo que necesitéis, podéis aplicarlo de una forma u otra. Igual que la distribución, pues podéis aplicar otra distribución que os convenga más o os convenga menos. Ahora, la parte importante. Esta red, por ejemplo, la quiero guardar. Me quiero llevar a esta red. Pues entonces, en la parte de arriba, en Preview, arriba tenéis las opciones que es Overview, el Laboratorio de Datos y la Preview. Cuando pues le dais a Preview, yo saldré una ventana como esta. Pues aquí tenéis un montón de parámetros en los que podéis configurarlos para que os dibuje la red. Si le dais abajo a Refresh para dibujar la red. Pues entonces, en función de los parámetros que queráis vosotros, pues os lo va a hacer de una forma u otra. Yo en este caso, lo que suelo hacer es que le digo que no tenga, esto sea cero, que no tenga contorno, que me enseñe la etiqueta de los nodos. De misma forma, le pincho aquí y que me lo baje a un tamaño de 5. Después le digo... Que la arista me la enseñe efectivamente. Que sea cur curvado. Sí. Tal y como está ahora, pues, le doy otra vez a refresh y me lo dibuja. En este caso, esto es un problema mío. Ahora sí si tiene que parecerse un poco malo que tengáis vosotros. Y ya pues sería jugar un poco con los parámetros que tenéis ahí dentro, para dejarla a vuestro gusto. Yo por ejemplo aquí estoy viendo que el tamaño de la letra es muy grande, pues me voy, lo bajo ahora al 3, y ya otras cosas. También a lo mejor las aristas pues, son un poco confusas, pues voy a poner las que sean un poquito más finas, voy a ponerlas aquí, que sean de 0,5, y que tengan una un poquillo de transparencia, Actualizo y ya se otra cosa distinta. Y ahora, si queremos guardarla, pues debajo donde está el refresh, tenemos la opción de exportar. Que la pincháis y si queréis, pues en PNG, PDF, SVG, pues la exportáis y listo. Antes de terminar aquí con la parte de aquí, arriba al lado de, entre Preview y Overview, está el dato de el laboratorio, el laboratorio de datos, perdón, que si le dais, os va a dejar ver como si fuera una hoja de Excel, los datos de los nodos y los de las aristas. Eso es muy interesante porque podéis darle, a partir de añadir nuevas columnas, podéis exportar, por ejemplo, esos datos de nodos o esos datos de aristas, llevarlos a un Excel o a otro programa, jugar un poco y volverlo a cargar. Aparte de ver por ejemplo aquí de forma ordenada, pues quiero saber cuáles son los que tienen mayor grado, pues le pincháis y estoy viendo que el que tiene mayor grado es Joker, seguido de Gordon, seguido de Dent o quien tiene mayor tendría de vector propio, pues le damos aquí arriba la cabecera dos veces y lo ordenamos y hemos querido tener incluso el mismo Pues bueno, esta sería la parte de EFI. Como ya digo, hay un montón de opciones. Y antes de terminar, os voy a explicar otra cosa muy interesante. Y es que arriba del todo, donde estaba la parte de File, vaya a haber una opción que se llama Tools, Herramientas, como lo tengáis en vuestro puesto. Y si le pincháis, os sale la primera opción, que son los plugins. Pues le dais a los plugins. Os voy a mostrar lo que estoy viendo yo. Aquí. Y aquí lo que podemos hacer es cargar un montón de plugins, descargárnoslo e instalarlos. Yo os, os recomiendo en este caso que instaléis estos, este, el de Leiden, que es para hacer la. Detección de comunidades, en vez de hacerlo con el de modularidad que hemos hecho de Gefi, pues lo hacéis con el de laden, os tendréis que ir a los plugins disponibles y en buscar, pues ponéis Yo Y en mi caso no sale porque lo tengo instalado. También hay otro plugin que es muy importante, que es el de Twitter. Claro, también lo tengo instalado. Este, el Twitter Streaming Importer, que lo que hace es que os deja eh, descargar datos en tiempo real del Twitter. Esto antes lo explicaba porque podíamos conseguir las claves de acceso a la API del momento dando un solo botón, pero ahora necesitáis un, unas cuantas semanas para que el Twitter os dé las clave. Entonces, no he entrado mucho en explicarlo, pero os comento un poco por encima. Una vez descargáis este plugin. Yo tengo instalado: sería, como para que los plugins disponibles, ponéis Twitter, os saldrá el, el Twitter Streamer Importer, lo instaláis y una vez lo tengáis instalado, os saldrá. A ver, que las ventanas. Una vez lo tenéis instalado, lo instalado y reinicié el navegador, el navegador en la ventana de Gephi, os saldré. Ahora. Se escucha ahora, ¿verdad? Vale. Entonces, como ya he dicho, cuando instaléis el plugin de, de twitter, os saldrá aquí abajo a la derecha, donde viene la distribución, una pestañita nueva que pone Twitter Streaming Importer. Pues ahí. Le dais vosotros, esto? le dais aquí en credenciales, no voy a darle porque sale la mía, pero si la doy a credenciales, van a venir las diferentes claves que tenéis que poner todos vosotros para, para que se vea. Son cuatro claves que ya os digo, eso tenéis que ir a Twitter y decirle que os la den, en la parte de desarrolladores. Y eso pues, puede tardar a lo mejor pues entre una semana y un mes, en función de cómo, de cómo, lo, haga, cómo lo haga Twitter y cómo lo hagáis vosotros. Porque lo que lo que os pide Twitter es que le indiquéis para qué vais a utilizar los datos. Evidentemente, si vais a utilizarlos para una cosa muy puntual o una cosa que no sea muy laboriosa, pues a lo mejor los dan, a, pues los dan antes, que si a lo mejor decir que voy a descargarme toda la base de datos de Twitter y hacer locura. Entonces, una vez rellenéis eso, que ya os digo, son unos cuantos formularios que tenéis que rellenar o, y, o lo evalúan, o darán las claves, que son cuatro. Os vais con esas cuatro claves a la parte de credenciales. La, la introducís y luego, pues, simplemente aquí pues, podéis hacer un seguimiento de una palabra, de un usuario o de una ubicación, aunque eso ya no tiene mucha utilidad. Escribir, por ejemplo, quiero hacer un seguimiento de de lo que estaba de lo que está diciendo la gente por los Simpson ahora en Twitter. Pues añadiría esa palabra, le daría de conectar y en vuestra red, que ahora no se está viendo a ver que la ponga. Y en vuestra red, pues empezarían a aparecer pues, por aquí, en este caso no, porque ya tengo esta red, pues empezarían a aparecer los diferentes usuarios, tweets y demás que están lanzando en tiempo real sobre la palabra, el usuario, lo que estéis buscando. Y bueno, con esto pues ya he explicado un poquito Gefi, ya digo, podríamos dar un curso de, de 4 o 5 horas solo con Gefi viendo cada una de las opciones en profundidad, porque luego cada una tiene, tiene sus cosillas o sus parámetros y demás, pero como el curso no es... No dura más que esto, pues solo que veáis un poco cuáles son las cuatro opciones principales, dónde está cada una de ellas, eh, qué sirve cada una un poco y que lo veáis. Ahora vamos a pegar el cambio a la otra, a Bob Viewer. Voy a cerrar esta. Aquí no. Se ve que el Firefox no le gusta mucho cuando cierra las ventanas. Aquí he vuelto, Y pues, y atiendo Bob Viewer. Bob Bewer, aparte de, a diferencia que es de Gefi, porque Gefi lleva ya unos cuantos años sin actualizarse, aunque los plugins sí tienen un poquito más de vida, Bob es un programa que se actualiza muchísimo más. A ver, mí? De hecho, esta última versión pues, tiene hace, se actualiza hace unos, unos pocos meses y tiene bastantes mejoras. Y a diferencia de, de Gafi, que Gafi está enfocado pues a unos un poquito más general, más amplio, las de Bob Viewer es eh, un programa que está enfocado, aunque también permite hacer análisis de, de redes de texto y de redes normales, os permite hacer también un... está enfocado sobre todo al tema de, de redes de la ciencia. Voy a cargar aquí mi pantalla de viewer Si me deja Ahí sería el archivo de Bob es Un archivo en Java. Le dais dos veces, lo ejecutáis. Vale, y por algún motivo no me está dejando cargar Bob Viewer. Voy a darle a pantalla completa y termino antes. Se ve harto mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Pues entonces, aquí tengo Bob Viewer. Y ahora lo que vamos a usar es el archivo que, que expliqué antes, que descargamos antes, que era el de Scopus. Vaya Bob Viewer, y aquí a la izquierda, en Crear, pincháis, y otras tres opciones. Aquí, aunque no lo vamos a usar, os explico un poco las tres opciones que hay. La primera es cargar un mapa. Nosotros, por ejemplo, podemos, como ya he dicho, podemos tener los datos de nuestra red. En otro formato, incluso podemos eh, guardarlo desde Gefi en un formato .net y cargarlo desde aquí. Podemos crearlo en base a un fichero de datos bibliográficos, que es que vamos a usar nosotros, o crear un mapa basado en texto. Aquí le podemos dar perfectamente un archivo de texto en el que cada, cada párrafo sea un conjunto de, de frases, palabras y tal, y nos va a hacer un, una, una, una red de concurrencias de palabras. Como ya digo, en este caso lo que vamos a centrarnos es el mapa bibliográfico. Le damos a la opción del medio. Le decimos que siguiente. Y aquí nos vuelve a dar otras variaciones. En este caso, bueno, decir también que podéis descargarlo a través de la API, que es bastante interesante. Pero en este caso lo que vamos a utilizar son un archivo de bibliográfico. Podéis también cargar vuestros archivo de datos que tengáis en vuestros gestor de referencia bibliográfica, en RIS, en RedWord, en Note pero yo lo he pasado de un archivo CSV porque me parecía mejor. Entonces, le doy esa parte, siguiente, y aquí en la pestaña le va a matar a Scopus. A la derecha, en el botoncito este que hay a la, a la derecha, pincháis y seleccionáis donde tenga el archivo de Scopus. En este caso lo tengo en archivo todo, Scopus. Bueno, le dais a siguiente y va a tardar un ratillo en cargaroslo. En este caso es que me he hecho una descarga completa de. Os explico también el archivo lo que es. Es un archivo de, de, de Scopus, de registros bibliográficos de publicaciones de la Universidad de Granada durante el año 2017, que son casi 2.000 publicaciones. Y me he descargado, además de eso, pues la referencia de lo que El importado cargado. También está haciendo como a mí, encargar eh, el archivo. Vale, pues me dejamos ahí uno. Por ahora... No. no. no. no. no. Bueno, tú cuando quieras. Entonces también explico que sobre Bob Bewer, en la página oficial, pues, si luego os interesa un poco, tenéis también el manual que aquí os explican pues, paso a paso eh, todas las opciones que tiene y bastante detalladas. Por lo que si sí, ahora lo que vamos a ver un interés y demás, pues lo veis un poco, eché un pistaquillo porque son muchas las opciones que tiene y que evidentemente pues tampoco a tiempo a ver todo ahora. A ver si me carga, porque si no. No vais dándole las opciones todavía porque os va a decir eso, va a salir varias pantallitas para que lo vayamos viendo todos nosotros. Pasa que no sé por qué me está agarrando tanto. Y antes lo tenía yo aquí. Sí, os fijo para ver el manual. Con que pongáis en Google Boss Viewer Manual. Os va a ser la primera opción. De hecho, os lo paso por aquí. Y también efectivamente en la, cuando lo descargáis, aquí os viene también. ¿Alguno lo ha cargado ya esto? O sea, que con el tema de también el chat y demás, pues me estará ralentizando algo. Pues tened en cuenta que este archivo solo tiene 2000 registros. Lo que suele trabajar esto sobre muchísimos más. O sea que si vais a hacer los análisis importante, tener, tener en cuenta que el archivo va, va a ocupar bastante, bastante más. Uh -huh. Si no, también lo tengo aquí cargado. Eh, En lo que se carga os lo puedo explicar un poco, porque como también lo tengo cargado en otra sección de otro ordenador, os voy explicando paso a paso cada una de las cosas que hay, lo que esto se, se quiere poner el día. Y así avanzado, porque si no esto no lo terminamos. A ver. Aquí... Oye, ser ¿Sí? ¿Sí? Dime, dime, Dani. Sí, mira, ya como, como se ha pasado un poco el horario del curso te, y se ha atrancado un poco la aplicación, te propongo un poco que cortemos aquí porque la gente que se ha planificado el horario un poco va, se lo va a perder y podemos planificar otra sesión sí. exclusiva de Goviver, una sesión rápida de 20, 30 minutillas. ¿Si te parece? Vale, pues perfecto. ¿Os parece a vosotros los que estáis aquí en clase? ¿Vale? Así. Para otro día te anoto y nada da a volver, ¿te parece? Vale, sí, Muy antes bien, de que nos desconectemos... Espera, espera, espera, ¿Sí? antes de que nos desconectemos... Sí, cuéntanos. Os voy a dejar aquí un enlace, el de la diapositiva. Ah, vale, perfecto. Ahora de todas maneras me la pasa y se la pasamos a Paco para que ya lo vaya a poner en la página web. No os preocupéis, ¿vale? Está en ese nodo, ¿no? Sí. Vale. Ya. Sí. Pues entonces ya está. Si tiene alguna duda, pues ya se dónde estamos. Muy bien, buen sí. ser este curso en principio va a ser de cuatro horas. Sí. Sí, Dani. No yo que, que, que muchísimas gracias. ¿Vale? Ya contacto contigo y montamos y, mo, y montamos el otro. Perfecto. Venga, pues un abrazo para todos y mañana tenemos otro curso, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Estará disponible, sí. Sí, sí, todo está va a estar disponible en la presentación y la diapositiva y los materiales. Muy bien, un saludo y para todos. muchas gracias. Uh -huh.